¡Salud! ¡Salud! ¡Feliz aniversario! Cuatro años. Hola amigos y bienvenidos a un nuevo video El día de hoy estoy preparando una sorpresa para Hayato porque mañana es nuestro aniversario de bodas en Japón Es el 11 de enero, ustedes están viendo este video un poquito demorado porque vamos un poquito atrasados con los videos nos demoramos con las pachangas de navidad pero ya estamos trabajando en muchos videos para ustedes Y ahorita voy a ir a comprar un pastelito para la sorpresa Hayato no se lo espera Yo estoy haciéndome la que se me olvida Nuestro aniversario Pero obviamente no se me olvida Pero él cree que yo ni siquiera me acuerdo Y estoy preparándole una sorpresa Así que esperemos que le guste 어서, 어? 잘하네. 어우, 열심히 하고, 네? 네? 정말 네? 네? 네? 네? 네? 네? 네? 네? 네? 네? 네? 네? 네? 네? 네? 네? 네? 네? 네? 네? 네? 내일 네? 네? 네? 네? 아니야? 네? 네? 네? 네?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 ¡Qué sí. sí, emoción! <risa> ¡Ay, qué padre! ¿Eh? Eh, gracias. ¿Por qué hay? Sorpresa. Okay. The next day. Amigos, hoy es el día siguiente, es exactamente 11 de enero nuestro aniversario. Y estoy preparando todo para la sorpresa de Hayato Aquí anda él muy emocionado Perdón por ese ruido Pero seguimos con las remodelaciones y las construcciones en la casa Así que por eso se escucha el martilleo Pero ahorita me van a acompañar a preparar todo para que salga perfecta la sorpresa Vean, mi mamá me prestó este set súper hermoso para hacer picnic Está súper bonita Es una caja que tiene dentro para hacer picnic lo que voy a llevar ahorita porque de hecho es merienda van a ser manzanitas los pastelitos que compré ayer agua natural y también coquita que a Hayato le encanta la coquita y estaba pensando meter a lo mejor algún vinito porque tenemos vino rosado que de hecho nos regalaron en navidad pero sigo tomando medicina porque sigo enferma así que ni modo no puedo tomar nada ¿estás emocionado? Sí. Pero, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un picnic muy especial. Okay. Sí, hoy el clima está muy bonito, de sí. hecho. Así que está perfecto para hacer picnic. ¿Ya estás listo para irte? Sí. ¿Vámonos? Vámonos. ¿Qué? Okay. Listos, ya nos vamos. vamos. Estoy emocionada porque, Hayato, hace mucho que no te preparo una sorpresa. Bueno, te, te preparo una sorpresa en Navidad. Uh -huh. Esa fue la última, ¿te acuerdas? sí, pero un mes antes sí, hace, hace un mes pero es diferente porque esta vez no es en la casa sí, muchas gracias aparte es nuestro aniversario cuatro hermosos años casada con este japonés tan adorable Mete todo. Gracias, te quiero mucho. Ya vamos llegando al parquecito. La sorpresa es en un lugar que se llama Parque Fray Andrés de Olmos, que de hecho es uno de los parques favoritos de Hayato en Tampico. Sí. Es súper bonito ese lugar, sí, la sí. verdad. Sí, sí. Buena. ¿Naturaleza? No, agua. Ah, laguna. Laguna, sí, muy bonito. Y llegamos oh, al parquecito. Oh, Perdón, Hayato, que es la mera hora del sol. <risa> <risa> ¿Te pusiste bloqueador? Yo sí me puse bloqueador. Yo tengo. Una Manga marisa. larga. <risa> sí, este parque es súper bonito. Tenemos que buscar una mariposa, Hayato. ¿Ah, mariposa? Ajá. Es un, no es una mariposa de verdad, es un, una estatua de mariposa. Ya llegamos, pero estamos teniendo algunas dificultades técnicas así que nos pidieron esperar un poquito más para la sorpresa de Hayato Todavía no sabe, no sabe exactamente qué es lo que hay pero, pero estoy segura de que te va a gustar mucho también la sorpresa que te estoy armando Hoy es 1-1-1 uno, uno, uno. Mm. Muy fácil, ¿verdad? Sí, de recordar Y ya nos avisaron que ya está lista la sorpresa Así que vamos caminando para allá. Perdón, Hayato, que te traigo cargando el set de picnic. Es para ti la sorpresa, es para nosotros, porque es nuestro aniversario. Sí, sí, sí. Sí, sí. ¿Pero muy lejos? No, no es muy lejos. Solo tienes que caminar un poquito. ¿Qué hay? ¡Ahorita vas a subir! Hayato. ¿Jujuay tu bobo por suizo? ¡Oh! ¿Como camping? Sí. Ah, qué Los Mmm, ¿lo de adentro? ¿Lo a comer? Sí. Ah. ¡Qué so <laughs> Felicidades, galletita. ¡Qué bonito! Vean qué bonito lo decoraron, chicos. <laughs> Muchísimas gracias, <laughs> Capitán Tampico. Vean. <laughs> ¡Wow, está hermoso! <laughs> <laughs> Ay, qué <so cute. laughs> Sí, Messi <sigi> hizo. <laughs> 왔어? 이 엘렉트로닉이 있어. 네. 이 그냥 그 이름이 있어. 아, 그 이름이 있어. 나무 그 있고 옆에는 아, 그 이름이 너무 너무 너무 너무 너무 이따가 선셋 볼수 있을 거야 너무 너무 너무 너무 너무 너무 너무 너무 너무 너무 너무 너무 너무 너무 너무 너무 refresco ya sí. te conozco. Ah, gracias. Yo voy a tomar agua. Ok. Y compré pastelitos... Wow, chocolate. Ah. Ah. ¿Tengo un Se llama el globo, es una panadería. ¿Cómo contudizo nada? Sí, una vez hace mucho tiempo. Viniste de viaje. Muy deliciosos. Están muy deliciosos. Sí. Compré uno de chocolate blanco y uno de chocolate oscuro. Ah. Y dentro tiene galleta. ¿Galleta? ¡Ah, qué rico! ¿Te gusta? Sí. <risa> Ta -da. Ta -da. Vasos, por favor. No tenemos vasos, tenemos copas. Ah. Porque estamos siendo románticos. Oh. Ah, tiene un poco de agua todavía. Ahora sonado falquenado. Está bien. Como ando, como ando enferma de en la garganta y creo que ando contagiando al pobre de Fayato, de hecho, vamos a brindar con Coca-Cola en vez de con un vinito, pero. Salud, Salud feliz aniversario. Cuatro años. cuatro años, te quiero mucho. No son son copas tamaño Tania. Comenzamos con el pastelito. ¿De cuál quieres primero? ¿Uno es de chocolate oscuro? Oscuro. Ah, sí. Es que a nosotros nos encanta el chocolate oscuro. ¿Y te aquí más? Chocolate con mousse de cereza. Mmm. Qué rico. Mm. Mm. Ya pancho chukum y el bon suro un cake, ¿no? mm. Por eso podía pues, mm. <risa> ser en Japón, mira ¿no? 네, 왜냐하면 일본의 자녀분이예요 근데 내 생각에는 보시는 분들 왜 이렇게 기념일이 많다 생각하실 것 같은데? no? 진짜 기념일이 너무 많아요 볼 때마다 기념일 아니에요? no? sé que es algo confuso pero es que como nosotros nos casamos en dos países el 11 de enero es el aniversario en Japón y el 28 de febrero es el aniversario en México. Entonces, y pareja. Y de pareja, sí, el 28 de febrero fue el día que nosotros comenzamos a ser novios. Novios, sí. sí. Y también es el día del aniversario de bodas, lo elegimos así a propósito para no tener tantos aniversarios porque ya con dos países era suficiente. Entonces, siempre enero y febrero tenemos muchas celebraciones. Sí. <ríe> así que prepárense para los vlogs, tienen ¿Sí? muchos vlogs. Sí. Esperemos que Hayato en el aniversario de febrero me sorprenda a mí. ¿Qué? ¿Qué? Najante surprise ya de Daume. Sí. Hola, sí. amigo. Sí. Ah, Uriquino Mirte. También tenemos aniversario cada mes, 28. Sí, pero casi no lo celebramos cada mes. O sea, si sí. sí somos de, de siempre decir, ay, es nuestro aniversario y a veces compramos algún pastelito sí. o algo así, pero no crean que todos los aniversarios andamos ahí de que celebrando cada mes. Pero vivíamos en Corea uh -huh. hace cinco años, uh -huh. cada 28, uh -huh. tomamos película uh -huh. es, Fue un, Una un, tradición. Sí, tradición. Uh -huh. Y después cuando nos casamos, esa tradición funcionó porque... Nos pidieron pruebas de nuestras fotos de novios. Entonces teníamos fotos de todos los meses uh -huh. Uh -huh, del último año que estuvimos saliendo. Pero, ¿este año vamos? Uh -huh. ¿Este año vamos a dónde? No, vamos a tomar foto a la 28. Ah, ¿Quieres tomar foto? Sí. Ah, bueno, está bien. Podemos tomar fotos instantáneas. Tengo una cámara instantánea ah, sí, en la casa sí, sí, y sí, tengo sí. muchos papelitos. Ajá. Sí, sí, sí. Ok, vamos a hacer eso. A partir del 28 de este mes. Ok. Descansando. Después del pastel, es turno de comer saludable una mini manzanita. Como <risa> es Sí, es que pues el pastelito estaba rico, pero lo voy a Gracias, me gustan mucho estos manzanitos, que son bebés. Bien. Gracias. Ay, chan, chan, <risa> mm. <Qué> Rico. no. Mmm, rico. <risa> Amigos, la mejor parte de la experiencia comienza, es la hora del atardecer. Qué bonito. Me gusta mucho atardecer. Los atardeceres de Tampico son hermosos. ¿Se ve Se Qué bonita experiencia La verdad es que estoy muy contenta de estar de regreso en mi ciudad natal uh -huh. Y de poder ver estos atardeceres tan bonitos De disfrutar de los parques También lo puedo hacer en otras ciudades Pero de verdad que es diferente cuando estoy en mi ciudad natal De verdad que soy fan de Tampico uh -huh. <ríe> Como dice Hayato Me gusta uh -huh. mucho mucho mi ciudad natal Ve nada más que atardecer tan hermoso Un poco 일본에서 보는 것도 botón 네, sí, 네. 한국에서 보는 것은 다른데. 한국에서 보는 것은 다른데. 아, 음, 음. 아, 음. 아, 음. 아, 음. 음. 음. 음. 음. 근데 가다 안녕? 마다 너무 한 시츄에이션이 너무 달라 알라 알지? 왜냐면 처음에는 일본에서 결혼을 했고 그 다음 해에는 연애는... 아직 일본에 있었어? 씨 아직 일본에 있었는데 이제 좀일 때문에 좀 바빴고 그리고 슬슬 좀 결혼하가 시작이. 일 년쯤 못했어 우리? 나 기억 기억 못한데? 아마 그냥 에이 뭐한거 아니야? <웃음> <웃음> 기억이 없어, 모르겠어. 기억이 사진 없구나. 사진이나 좀 봐야 돼. 기억은 없는데, 아 그때는 뭐 일도 있었고 좀 바빴던 것 같고. 와, <웃음> <웃음> 와, <와우. 웃음> <고마워>. 기념일 축하해. <웃음> 근데. 이 년째는 이제 코로나가 있어서 조금 약간 맞게 나가는 것도 좀 그랬었지만 뭐 예쁜 레스토랑 갔잖아. 그거도 미디어가 있고 그리고 3 년째는 <놀람> 네, 이제 여기에 있었어. 시 <놀람> no. 여기에 잠 있었어. 잠 여기에 있었어. 어허. 뭔 소리? 어디 있었어? 몬달에? 아닌 것 같아. 아닌 것 같아. 여기에서 있었던 아, 것, 것 피크 같은데. 시시 있었어? 근데 아마 뾱하고.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 그래서, sí? ¿sí? 뭐, 그런, 아니, va, 잘, 잘 sí, la verdad me gustaría hacer algún viaje. Ah, sí. Para nuestro aniversario, pero uh -huh. no lo sé estamos no, pensándolo sí, domingo sí. sí pero ahorita sí queríamos tener así como un día para nosotros sobre todo porque pasó la navidad, la mudanza, el fallecimiento de mi abuelito que también mm. no lo he mencionado aquí en el canal, pero falleció mi abuelito entonces hemos estado bastante ocupados y bastante tristes y la verdad es que creo, Hayato, que mm. es la primera cita del año Sí, no hemos tenido sí, sí, sí. tiempo de estar juntos, hemos estado ocupados haciendo muchas cosas Entonces necesitábamos un día así, por eso dije, lo voy a preparar Hayato Una sorpresa bonita al estilo de Tampico Y por eso estamos aquí en este parque tan hermoso Sí, muy relajante Muy, muy relajante, sí ah, <risa> Ya se está acabando ahora, el atarde atardecer Ay, bueno, ¡Felicidades! chicos, esperemos que les haya gustado el vlog del día de hoy, por favor no olviden regalarnos un me gusta, compartirlo con sus amigos, les recomiendo Happy 10 Tampico si ustedes también quieren hacerle una sorpresa a su pareja de verdad que está hermoso el detalle y estoy segura de que a cualquier persona le va a encantar así que les voy a dejar el Instagram de ellos aquí abajito, muchísimas gracias por haber visto este video, no olviden regalarnos un me gusta compartirlo con sus amigos y suscribirse y nos vemos muy pronto en un nuevo video adiós bye bye